Buena hora, chefá. Van a chocar con los trineos. No cal que vayas a buscar vuestros. Tengo aquí el mío. Tiene tres plazas. Hala, estoy en muy directo. ¿Cómo mola que te parís, Carlota? Angie, Carlota. Soy aquí. Pensaban que te ibas cazar. ¡Vontad al puerto de Saúl? ¡Qué buena idea tenido. ¡Merci, ninas! ¡Me país que no sé en tres batiu! preguntar preguntar dónde casa de Dastin y nos digan cómo continuar. ¿Qué derrez? Marcha venta al puerto de Saúl y nos cazado. ¿Sabes, perra, para el camino? Tomad un mapa. nos seguro que llega ¡Merci! Yo pensaba que las bruchas eran malas. Oh, todas no son malas, pero parad cuenta con las que son traveseras. Tomad esta pócima. Si te ataca una bruja mala, empleadla. ¡Adiós! ¡Adiós! Mirad a otra casa. Bona pregunta si falta. Guayre tal puerto. Guille. Hola, ¿cuánto falta te arriba tal puerto, aún? Anda, pero si es la bruja de antes. No, y la bruja buena. Yo soy la brisa mala y seguro que eres bien tierna para ¡No te escapes! ¡Socorro! ¡Adulladme! ¡Escape! ¡Saca la cima voy, voy! ¡No! ¡Un incante de la brisa buena! ¡Qué suerte he tenido con vosotras! ¡Ya te soltan! ¡Valdrá más que marchen de aquí! Ya tenemos pruebas de aventuras. Vais andando en el treneo. Vale. Y cuando arriben, voy a chugar a casa de Naria.